Buongiorno cari amigos, da Pablo, el giorno de hoy, un nuevo allenamento, ¿Qué allenamento faccio, faccio un allenamento de crofi, vamos a potencializar nuestro grupo muscular, vamos a potencializar casi, casi todo el cuerpo, vamos a potencializar eh, la gamba, la bracha, el abdomen, vamos a hacer ejercicio aeróbico con la corda, ¿Qué vamos a hacer, vamos a hacer esto en el menor tiempo posible, yo lo voy a repetir en 3 vueltas voy a iniciar con la corda. Primo saltando 100 salto. Dopo 70 y el tercero será 50. Dopo vamos a hacer piegamenti y las libracha Inicio con 30, el segundo con, con 20 y el último con 10. Dopo de esto vamos a hacer squat, squat. Inicio siempre 30, 20 y 10. Dopo abdomen 30, 20 y 10 y por último voy a hacer bichipiti con los elásticos, inicio siempre con, con 30, 20 y 10 yo espero que tú le metas toda la energía porque andamos a, a mantenernos en forma te recuerdo que manca poco estate. siempre en forma si tú ancora no te has inscrito a este canal inscríbete a eso ok vamos a iniciar con un poquito de, de movimiento cuesta este ejercicio de allenamiento de CrossFit. Vamos a hacerlo en el menor tiempo posible, tiempo posible. Si tú no, si tú no hay la la, la banda elástica y hay dos manubri, va bien, úsalo, úsalo, úsalo que que que fano bene, fa no bene, Vamos a abro, cudo un poquito las brachas, cudo las brachas, me muevo en el posto, me muevo en el posto. <risa> mira cobado, mira cobado, mira cobado, Vamos a dar el máximo, el máximo. Y será un momento donde manca un poco la energía, pero tú le metes, tú la bolla, la bolia Te recuerdo, ni uno te regala niente. ¿Qué dirán? Pablo siempre dice lo pesos, pero los resultados se verán pronto. Ok, ok, perfecto, perfecto. Vamos a iniciar con nuestro primo ejercicio, saltando la corda Iniciamos con 100 saltos, 100, 100 saltos. 100, 100, 100. No te preocupes que, que yo los conto, ok? Vamos a, voy a hacerlo así de frente, después voy girando. 3, 2, 1, ¡via! 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 3. Ok, vamos a iniziare con il saltando la corda, saltando la corda, Io iniziamo con 100 salti, 3, 2, 1, via, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Sete, otto, nove, 10 uno, due, 3 4 5 6 7 otto, nove, dieci, 20 uno, due, 3 4 5 6 7 otto, nove, 10 30 uno, due, 3 4 5 6 7 otto, 9 40 1 uno, 3 tres, cuatro, cinco, seis, 8 ocho nueve cincuenta, uno, dos tres cuatro, cinco seis, sete, otto, nove, dieci, sesenta uno, dos tres, cuatro, cinco seis, sete,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 100 salti, 100. Adesso, 30 piegamenti, 30, 30, 30. Probemos. Tú fai lo que tú puedas. 30, 30, 30. Si va. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6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 Ah, 30, 30 30 Adesso. Vamos a fare 30 Squates 30, 30, 30 Solo con el peso de tu cuerpo Si tú voy a junger un peso va bene Ok Prepárate 3 2 1 Vía 1 2 3 4 5 Sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, quindici, una, due, tre, quattro, dieci, in più, uno, due. 3 4 5 6 7 10 Yeah diez, Vamos a fare? treinta, abdomen abdomen me extraño ok, me extraño 3, 2, 1, 30 1 2 3 4 5 6 7 8 Undici Dodici Tredici Quattordici Quindici Sedici Sette Diciotto Venti 10 in più Uno Due Tre Quattro 5, 6, 7, 8, 9, dale, dale, dale, te la fachamos, ok, ok, perfecto, perfecto, perfecto, igual continua si tú, si tú hay la, eh, eh dos 2 manubres, 2 pesos, van a pero el vamos a hacer 30, 30.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 1 2 3 4 5 15 16 20 10 più 1 2 3 4 5 6 7 8 9 en 10 Uf. ok, bebíamos un poquito de agua e iniciamos nuevamente de capa crossfit, Crofi. crossfit ejercicio de potenciamiento muscular. recuerda lo che fai oggi, domani se si vedrà. Ok, perfetto, basta agua, basta agua. Nuovamente, quanti salti faccio? Facciamo a tanta, a Ok, prepárate. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.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 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, ah, ah, non ti ferma più, tu non ti fermi, tu non ti fermi, adesso, che continua, piegamenti, pusha, quanto vamos a fare, vamos a fare 20, e abbiamo fatto 10, ok, preparate, prende un goccio di aria, ah, 3, 2, 1, via! 10 uh. abbiamo fatto 20, 20, 20. Fal continua. E esercizio di gamba. Lo squat. quanto facciamo? Vamos a fare 20, 20, 20. Preparate. 3 Due, uno, via. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei sette otto otto nove dieci poi continua venti venti venti Atomi. addomi addomi preparati tre due uno via uno 3 6 7 8 9 10 in più 1 2 3 4 5 6 7 ok 10 20 20 20 20 Madre Madre de Dios, Qual es más fuerte? Giallo. Vamos a hacer 20 20 20 del 20 Vamos Vamos a 20 20 20 20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 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, última, última, última, última, última, diez uh. Madre de Dios se última, el 60 última, última, última, Manca el última, el finale menos repeticiones, menos repeticiones vamos a hacerlo subito, subito, subito, súbito. Tú toca este esfuerzo vendrá pagado Alcora, no te has inscrito al canal inscríbete a eso Para un nuevo entrenamiento con pesas, un tabata con pesas. cuesta es crossfit el menor tiempo posible ok, hemos hecho 80, 70 ahora hacemos 50 50, 50, 50, 50.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 7, 8, 9, 10, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10, ta, ta, ta, ok. Uh. Se sente. Lo sé so que se siente, soy un guerrero, no te ferma más, no soy una gallina, soy un gallo, un gallo, un espartaco. cual continua, piegamenti, 10, 10, lo facto de frente, de frente. Ok, se si va. 1, 2, 3, 4. La vida te va a premiar por lo que tú fai hoy. Mancano 10 escuotes, 10. Pero vamos a hacer una modifica. Vamos a hacer 10 escuotes ya Mira cobando. Ok, prepárate. 3, 2, 1, vía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Perfetto. Ah, addomin, addomin, quindici, Vamos a fare sedici, sedici, sedici, sedici, 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 1, 2, 3, 4, último ok 2, Perfetto, perfetto. Manca il finale, manca il finale. Dieci, dieci, dieci, dieci. Dieci. Ah, ce la fai, ce la fai. Non ti fermi più. Ultimo esforzo, ultimo esforzo. Piego il ginocchio, guarda di fronte. Dieci, dieci. Uno, due, tre. 4, 5, 6, 7, 8, 9, ah, último. Se uh. la ah. habíamos 9, Se la habíamos 9, Confí, ejercicio ejercicio para todo todo el grupo muscular. Gracias a tú por guardar este canal de Fisi Si tú aún no te has inscrito, inscríbete a eso. Te aspecto a la próxima edición De cuore Pablo. Ah, seis grandes. Si lo has hecho, seis grandes. Seis grandes. Tú todo este esfuerzo vendrá pagado.